Buenas, bienvenidos a PASI Hoy vamos a dar una paradoja, una curiosidad Acerca sobre... O sea, acerca de la serie Y su extensión en el infinito Pues bien, resulta que Zenón de Lea iba paseando por el parque Y dijo, mira que algo más bonito y a tirar una piedra A ver si cae alguna frutilla de ahí Entonces cogió la piedra Y una vez que la cogió La lanzó y justo en el momento que la estaba lanzando, dijo Oye, pues cuando yo lance la piedra, para que llegue al árbol Y no penséis como árbol, las hojas es que habrá por aquí, sino el tronco Para que llegue al árbol, primero tiene que recorrer la mitad del, del espacio Entonces dijo, bueno, pues a la mitad Que vea 8 metros a la mitad habrá recorrido 4 metros. Y una vez que estaba allí, pensó, bueno, una vez que la piedra está a 4 metros, tendría que recorrer otros 2 metros, porque es la mitad. Y otra vez más dijo, pero sigue teniendo que recorrer la mitad de espacio. Entonces la piedra está ya un metro, pero todavía le queda un metro. Tiene que recorrer la mitad. Y así, no, y así fue pensando, pensando que tenía que recorrer la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad y que nunca llegaría al árbol. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que llegaría o que no llegaría? Pues bien, aunque parezca que el cálculo no sirve para nada, seguramente los que estéis haciendo cálculo muchas veces diréis que no sirve. Esta paradoja solo tiene solución si se desarrolla con las series numéricas. Y las series numéricas, fíjate por dónde, se aprenden en cálculo. Entonces, si nosotros tenemos estos 8 metros, hemos dicho que primeramente recorre la mitad. Entonces sería la mitad de esos 8 metros. Entonces quedarían 4. Una vez que esté aquí, de esos cuatro recorrería la mitad. Pero la mitad de 4 es 2, si os fijáis también es 1 cuarto de 8. Ya quedarían 2 metros, pero Zenón seguía la mitad, la mitad de 4, o sea, perdón, la mitad de 2 sería 1, sería 1 medio de 2, es igual a 1. Pero esto también es 1 octavo de 8 y seguía, y la mitad, un medio de 1, es igual a 0,5 y medio, esto es igual a 1 partido 16 por 8. Si os vais quedando con la copla, un medio por 8, un, un cuarto por 8, un octavo por 8, 1 partido 16 por 8. Si os fijáis, esto va teniendo cierto parecido a una sucesión. Vamos a ver el siguiente término, la mitad de 0,5 es igual a 0,25 y esto es 1 partido 32 por 8. Si os fijáis va siguiendo un patrón y ese patrón es 1 partido 2 elevado a n por 8. Pero claro, nosotros vamos teniendo esa sucesión... Tenemos que es, eh, la primera mitad sería un medio de 8, sería 4. Tenemos aquí 1 partido 2 por 8. 1 partido 4 por 8. 1 partido 8 por 8. 1 partido 16 por 8. El 8 siempre se repite, pues entonces nosotros el 8 lo vamos a sacar fuera. nosotros seguimos la sucesión 1 partido 32 1 partido 64 y así nos podemos ir hasta el infinito 1 partido 64 1 partido 128 1 partido 256 1 partido 512 1 partido 1024 y así nos vamos alejando si nosotros cogemos el primero sabemos que es 0,5 Ha recorrido la mitad de la distancia pero si nosotros hacemos uno partido 1024, cada vez se va haciendo más pequeño esa distancia. Ahí es donde viene el problema de Zenón, que decía, si es que cada vez ando más chiquitito, cada vez me muevo menos, llegará un punto que no me mueva, y ese punto que no me mueva, ahí me quedaré y no llegaré al árbol. Entonces, llegar al árbol, ¿O no llegará al árbol? Pues bien. Vamos a pensarlo de otra manera. Nosotros tenemos esta distancia. Solo estamos aquí y queremos llegar aquí. Y nosotros, nuestra forma de medir es por paso. Pues bien, andamos un paso, andamos otro paso, andamos otro paso... Otro, otro, otro, otro. Y vamos a hacer un poquito más grande para que sean las distancias iguales. Y otro paso. ¿Cuántos pasos hemos dado? Aquí hemos dado uno. Aquí hemos dado uno. Uno, uno, uno, uno, uno y uno. Pero claro, si a ti llega tu amiga y te dice, oye, ¿cuánta distancia hay? ¿Tú qué le dices? Uno, uno, uno. 1, 1, 1, así hasta que te canse, o lo que hace es sumar todos los pasos que has dado. Pues le dice, mira, yo he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 pasos de distancia entre este punto y este punto. Pues entonces, ¿cómo sabemos si llegar a la piedra al árbol? Pues vamos a sumar la distancia que nosotros vamos recorriendo. Nosotros recorremos un medio, un cuarto, un octavo, uno partido de 16 por 8, que se me Y entonces, esta sucesión la convertimos en, en una suma: 8 por el sumatorio de 1 partido. De y aquí es donde entro ya cálculo, una serie numérica. Esta en concreto es una serie geométrica ¿y cómo se suma? pues aplicando esta fórmula tenemos que la suma de la serie va a ser igual a una 1 por o sea, 1 menos r donde r es la razón de la serie, es decir lo que hay aquí pues un medio r va a ser igual a un medio y eh, a va a ser el primer término, es decir, un medio. El primer término es cuando N vale 1, aquí N igual a 1. Un medio por 8, 4. Entonces, nosotros aquí tenemos 4, 1 menos un medio. Es igual a 4, 1, o sea, 1 menos 1 medio, es 1 medio. Y mira por dónde, eso es 8. Resulta que la piedra sí llega al árbol y recorre sus 8 metros que tiene que recorrer. Como veis, esto es gracias al cálculo, a la serie numérica. Y aunque sí es verdad que es muy difícil, puede ser muy coñazo, puede ser muy complicado... La verdad es que es útil, así que aprovechad que, pod que podéis y nada, espero que os haya gustado esta paradoja de Zenón y el árbol. Si queréis comentar, ya sabéis, aquí abajo, danos las gracias mediante Twitter, Facebook o Youtube y nada, espero que nos veamos pronto. Chao.